¡Hola, hola, hola! Buenas, buenas, bienvenidos seas una vez más en mi canal Y espero que te encuentres de la mejor manera El día de hoy vamos a aprender una pequeña configuración Que será transformar el aspecto de aspecto claro a aspecto oscuro en la Play Store Esto es muy sencillo Mira, aquí quédate en este vídeo porque comenzamos ¡Prepárate! Primeramente vamos a abrir nuestra aplicación de la Play Store Y listo, aquí tenemos nuestra interfaz principal de la Play Store. Nos ubicamos acá en las tres rayas juntas, lo tocamos, nos dirigimos a ajustes, lo tocamos o configuración dependiendo cómo les aparezca. Aquí nos aparecen los ajustes de la Play Store, nos dirigimos al apartado de tema, está seleccionado el tema claro, ahora tocaremos en oscuro y miren rápidamente ha cambiado a tema oscuro. aquí tenemos otra opción aparte abajo que dice definido por ahorro de batería esto significa que cuando tengamos el ahorro de batería activado dependiendo de una baja cantidad de batería se activará el tema oscuro. por el momento vamos a seleccionar esta opción y pues y pues sin más que decir esto sería todo por este vídeo en esta ocasión, por favor, te invito a que me regales tu me gusta, compartir, comentar y suscribirte al canal. Sin más que decir, te dejo. Cuídate mucho. ¡Hasta luego!